Yo soy Gabriel Núñez, soy ingeniero de la de Información, la ODN Voy, soy desarrollador frontend eh, en Inglaterra por, por dos años, soy empleado de él, de, de Master. Eh, Algunos de mis trabajos trabajé en una, trabajé en una página web de, de, conserva, de, de conservación de fauna y flora animal. Trabajé en una aplicación para SENSI y trabajamos en la página web de, de, una cooperativa, de la Cooperativa San Cristóbal, aquí en bueno, mis hobbies son, bueno, soy corredor, soy tenista, soy PC gamer y soy un entusiasta de, build, de PC building. Me encantan más computadoras. Bueno, ¿qué vamos a, qué vamos a ver el, el día de hoy? Vamos a ver qué es, o sea, primeramente, ¿qué es Drupal? Vamos a ver eh, Ioni Framework. ¿Cómo configurar estas dos tecnologías? Una pequeña demostración y las conclusiones al final. Bueno, empecemos. Primeramente, ¿Qué es GEDES Drupal? Eh, vamos a ver eh, un, poco, un poco los pormenores del de GEDES Drupal, la definición, cómo funciona y los riesgos, y los beneficios y sus riesgos. Bueno, en el. Perdón, ¿me regresemos al anterior. Bueno, prácticamente GEDES Drupal significa cortar la cabeza, prácticamente. Lo que GEDES eh, Drupal es, en esencia, separar el domain. El, el frontend y el backend de una aplicación. Esto quiere decir que tanto, o sea, el frontend lo puedes crear con cualquier, tecnolo con cualquier tecnología y el backend lo que sería la generación, o sea, el, el almacenamiento de información y el manejo de los datos que sea manejado por Google. Bueno, un poquito de historia, ¿no? Los que hemos manejado CMS, WordPress, todas esas cosas, sabemos que el manejo de los CMS en sí es algo monolítico. Es decir, tenemos este bloque gatotote que hace que te, que te hace todo. En nuestro caso, tenemos a Drupal, que todo lo que sea manejo de datos, template, rendering de esta información, se maneja utilizando un lenguaje de programación del lado del servidor. Que en, en Drupal sería PHP. A esto, adicionalmente, le sumamos que son los modos, que es prácticamente lo que tenemos acá, que añade ciertas funcionalidades al, al sitio y a las diferentes beneficios, pero sigue añadiendo más bloques y bloques a, a, este, a esta cosa grandotota que nosotros llamamos. Bueno, a eso se propone la solución de quitar el frontend de la aplicación. Que solamente Drupal funcione como, como un repositorio de datos. Aquí tenemos un cuadro de cómo, de cómo es un Drupal completo, cómo se maneja. En el que tenemos lo que serían los datos, el template. Y, y, y el anteriorizado, todo se maneja a, a partir de PHP. Bueno, aquí que este es, bueno, no se ve está contando. Este es un diagrama, este es como que un ecosistema ideal en el que Drupal es la pieza central de un ecosistema de aplicaciones. Aquí tenemos nuestra aplicación en iOS y tenemos nuestra aplicación en Android. Entonces todas estas dos plataformas están conectadas al mismo número al de datos que es Drupal. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Prácticamente lo que tenemos que hacer es hacer que nuestro sitio de Drupal se convierta en un, en un endpoint API REST que permita que pueda manejar peticiones HTTP. Y el cliente obligatoriamente tiene que estar construido en un framework que permite realizar y decidir eh, estas peticiones. Estas los beneficios y los riesgos, por la parte de lo que son beneficios, tenemos lo que es la separación de, de preocupaciones. Por ejemplo, tú solo encárgate del backend, tú solo encárgate del, del frontend. La única parte en la que el frontend y el backend van a, van a unirse es justamente en estas peticiones HTTP que se realizan en entre cliente y servidor. Eh, se escribe una vez y se publica en cualquier lado. Esto significa que, por ejemplo, tenemos en el cuadro anterior, tenemos nuestra aplicación en Android, y se crea, o se crea contenido en nuestra aplicación de Android. Se sube el servidor. Nosotros en, cual, en cualquier otra aplicación, en cualquier otra plataforma, podemos leer esa información porque, porque esa aplicación está conectada al mismo servidor, al mismo endpoint. Y también tenemos diferenciación de objetivos de, perdón, de desarrollo entre frontend y backend. No qué? Qué ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos un proyecto súper grande: tenemos, eh, tenemos nuestro grupo de developers group al PHP, y tenemos nuestro grupo de developers frontend que manejan JavaScript, que manejan cualquier otra cosa. Ninguno de los dos equipos quiere aprender a manejar el, el lenguaje de otro equipo. Entonces, una solución viable para este problema es trabajar con los Un poco, de, un poco también de lo que sería riesgos tenemos un punto adicional de fallo en el sentido de que si el backend no funciona, el fue, si el backend no funciona, el frontend no tiene datos para mostrar. Y si el frontend por alguna mística razón no funciona, el backend no tiene ninguna forma de poder de poder mostrar al usuario la información que contiene. No, o sea, y ya no estaríamos utilizando las las características de frontend de Drupal. Drupal, con el paso de los años, se ha ido enfocando en también proveer una muy buena experiencia de usuario. Y esto y, y hay algunos módulos que también ayudan más con este proceso. Y al cortar en la cabeza, prácticamente hablando, no utilizamos estas, estas características que nos provee Drupal. Y, y, no y no tenemos un flujo de, un flujo de contenido previsible, solamente la única forma de poder ver esta información es a partir de, de la gente. Bueno, esto es prácticamente el, la, el, el, la definición en de cierto punto de lo que sería el de Drupal. Ahora vamos con la Iónica. ¿Qué eh, es y por qué utilizar Ionic sobre otras soluciones? Bueno, Ionic, que es el icono, es un framework basado en AngularJS y en que eh, Ha ido ganando bastante popularidad con el, paso de, con el paso de los años. Es un framework relativamente nuevo, tiene 3 4 años de edad, pero ha ido avanzando bastantísimo y, ha ido, y ha, ido integrando, ha ido integrando funcionalidades a la par de lo que van evolucionando tanto AngularJS como Cordo si no me equivoco, estamos ahorita en la versión 3.10.3 de IONIQ. Eh, está integrado con SAS y, y con Bootstrap, lo que significa que iniciar una aplicación en, en IONIQ es juego de niños. ¿Por qué utilizar IONIQ sobre otras soluciones? Nos permite le permite al desarrollador enfocarse solamente en el backend de la aplicación. Esto va un poco ligado con el, con, el, con el proceso de template y es ahí que sea muy fácil. En el punto de que IUNI utiliza HTML para hacer los templates de su aplicación. Y por ejemplo, tenemos un botón, por ejemplo. Aquí tenemos un botón, ponemos el red button y todas las cosas. Tenemos con Ionic ciertas como que la funcionalidad de que solamente puede, al poner un, una característica específica, por ejemplo, hay un botón, le da a ese botón el comportamiento, apariencia y animaciones que tendría un botón nativamente de, tanto en Android como en, en iOS. Eh, hacemos el uso de las, de las, de las, de las de los librerías de componentes nativos de, de, de las plataformas. Con Ionic podemos utilizar cualquier, o sea, cualquier componente nativo que tenga, que tenga Android, iOS, y también está ahorita haciendo integración con, eh, con los teléfonos de Windows. En el punto de que podemos utilizar el acelerómetro, podemos utilizar eh, cualquier componente físico que pueda proveer datos. Esta información la podemos utilizar en nuestra aplicación tenemos. Tenemos también fácil, o sea, compilación y deployment fácil. Eso no tenemos que agradecer a Córdoba, que solamente con uno o dos comandos, depende de la plataforma que, que, que, que tú escojas, se puede compilar tu, tu aplicación. Tranquilamente solamente con el comando de Ionic, Ionic Córdoba build y la plataforma. Obviamente tienes que agregar la, la, la plataforma antes de, pero después saliendo un poco. Eh, y también eh, el mismo código te sirve para compilar tanto para Android como para iOS y para Windows. O sea, eso es, eso es un plus muy grande. Tenemos, tenemos el on the Fly, que solamente al, eh, al guardar archivos, solamente guardando los archivos y es, es algo súper fácil, ya se refleja dentro de, dentro de la aplicación. La aplicación de Ionic tenemos un servidor web en, en el que tú puedes ver cómo se vería dentro del teléfono tu aplicación con comportamientos y apariencia que tendría dentro de la pantalla de celular. Y, y sí, el template y styling fácil porque utilizamos HTML para realizar los templates con -engine, engine models de Angular. Y, con, y algunas cosas específicas también de, de Ionic. Y styling, podemos utilizar bootstrap. Quizás que, como les dije antes al principio, utilizan prácticamente su bueno cómo Bueno, ¿cómo configuramos Drupal? y, y Ionic Frame Bueno De lado de Drupal, en la última versión de Drupal ya algunos de los módulos que se necesitan para, para que nuestro, nuestro sitio Drupal se, se convierta en, en un en cuenta que REST ya están en el core a excepción de REST UI que provee una interfaz gráfica para las configuraciones del, del REST Ahí tenemos el HAD, tenemos, oh, tenemos autenticación básica de HTTP, tenemos el, el core del servicio que se resuelve servicios y servicios. Aquí tenemos, el, este es lo, lo, lo que tú veías al entrar a la interfaz gráfica de 3GWAR. De, de lo que aquí tú puedes hacer es, a partir de, de contenido, tú puedes setear los métodos que tú quieres realizar con el contenido. Puedes poner get, post, patch, delete, todo, todo lo que tú necesites. Los, los formatos que este REST te acepta y la autenticación. Puedes ser la autenticación básica sin autenticación, eso ya, eso ya depende de las necesidades que tú escojas. Y, de lado de Ionic, es algo extremadamente fácil. Solamente tienes que primero tener instalado Node.js en tu equipo o en tu servidor. En la ruta que tú escojas, prácticamente es npm, instal gcode Ionic. Se, se va a instalar el framework de Ionic en el, en el equipo. Y tú solamente para crear la aplicación, Ionic está el nombre de la aplicación y el template que hay, como hay 15, hay 15, templates, exactamente. Hay de tabs, menu, todo. O sea, hay muchas opciones que tú puedes que tú puedes para arrancar el servidor de Ionic, que es lo que le dije anteriormente, solamente, podemos usar, so, solamente se utiliza IonicServe. Se pueden agregar determinadas variables adicionales para la dirección IP o el puerto de tu, de tu servidor, pero eso ya es como les dije, depende de, la, de las necesidades. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de la, la facilidad que, las facilidades que proporciona Ionic solamente y, la, y, otra, y otra demostración de la integración con Vámonos para acá. Estamos aquí, no sé. Estoy ahorita dentro del. Estoy ahorita dentro de, Vamos a hacer un clear. Vamos a ver si no funciona. No funciona. Yeah, perfecto. Okay. ok. Tengo, o sea, estoy ahorita, estoy en el. Creo que lo hago más grande, ¿no es ¿sí? cierto? Ya, yeah, ok, perfecto. Descargué anteriormente un, un un, proyecto vacío de. Ahí. Vamos a iniciarlo. Si, le, le, si no hay le, si no se agrega ninguna configuración adicional, el servidor se va a ejecutar en tu el, en el local vamos ¿sí? a que todo se ya, ok, perfecto esta es una aplicación que le vamos a poner para acá perfecto ya lo puedo esta es una, este es nuestro servidor de nuestra aplicación de aquí tenemos. Este es el Utilicé el template side menu, que menu Que utiliza prácticamente Dos páginas y Es sencillo Ahora, ¿cómo les demuestro Que editar Estas cosas en Ioni es súper fácil? Aquí tengo el atom Que es el editor de texto Y por ejemplo, aquí Vamos a, vamos a utilizar El h 3 de aquí, no es cierto para indicarles tanto como cómo se guardaría, como la facilidad que tienes de, de poder debuguear y desarrollar tu aplicación, vamos a ponerle una clase. Una clase, vamos a ponerle Python. Ya, perfecto. Y aquí le podemos poner en lugar de Ionic Mini Starter podemos ponerle Drupal Cambio y el son Drupal Mal Escrito. No, no, no. Ah, qué perfecto. puedes subir un chance sin más la eh, ahí, eh, perfecto. Se ven todos. Ya. Genial. Drupal uh, yeah. <risas> Camp 2017. Control S. Solamente con guardar, si ven que ya tenés, solamente con guardar en el archivo si ven que ya se reflejan los cambios en el servidor y también para demostrarles vamos a poner vamos a poner un una clase, era la clase Title, ¿verdad? Y podemos ponerle un color, un red. Guardamos. Y coma, guardamos. Y se reflejarían los cambios al instante. Eso es prácticamente la, para demostrar que Ionic permite un developing súper rápido y de booming súper rápido. Aquí estamos, estamos prácticamente viendo lo que, lo que estamos viendo en mi celular, ¿okay? Yo creé una, una aplicación para justamente demostrar la, la integración que podemos tener entre YoNi y YouTube. Yo creé una aplicación que, no sé que dentro, o sea, dentro de, de mi endpoint, creo que Drupal, tengo una base de datos con todas las carreras universitarias disponibles en mi país, eh, filtradas por provincia, por, eh, por ciudades y por institución en carrera. Bueno, perfecto. Voy a demostrar la integración del el, el uso de, de componentes nativos en mi, en mi aplicación de, de de Vamos a usar esto. vamos Aquí hay una opción que me permite, creo que puede ser un poco más ¿Ahí está viendo perfecto? Ya, chévere, bueno. ven aquí tenemos un usuario su provincia, el cual que lo que Lo que yo utilicé fue utilizar librerías nativas. De Android para poder seleccionar, para ver, para ver mis coordenadas y a partir de esas coordenadas obtener la provincia y que este campo se llene automáticamente. Entonces, vamos a esperar un ratito. Ya, como pueden ver, aquí se selecciona automáticamente Pichincha. Y vamos, ahorita vamos a seguir con el resto de, un poquito con el resto de la demostración. De Seleccionando Pichincha, tenemos nuestra ciudad que nos permite seleccionar entre, entre, entre las ciudades de la provincia de Pichincha Todo esto, todo esto se encarga en tiempo real del endpoint end creado creador vamos, vamos Por ejemplo, queremos buscar la, la medicina... Perdón, vamos a buscar eh, alguna, alguna carrera que esté en la Universidad San Francisco de Quito. Bueno, vamos a buscar... San Francisco de Quito, perfecto. Ahora creo que esto no puede la carrera ya. Si ven aquí, tenemos la lista de todas las carreras que tenemos en las Francisco de Sudáquito Podemos ver información adicional de esta, de, esta, de esta carrera Por ejemplo, queremos ver la agronomía Tenemos vamos a ver un más para que ver. Tenemos la institución, la carrera, el título, modalidad, provincia, ciudad, dirección y Toda esta información, recalco, es, es obtenida a través de mi endpoint, de drupa, a partir de comandos de, de peticiones a este Bueno, ahorita acabamos de consumir información del, del sitio, pero ahora yo quiero mandar información al sitio, justamente para ese objetivo, y simplemente una, una funcionalidad adicional. Vamos a enviar un mensaje de contacto. Esto es lo que hace, o sea, programáticamente hablando, yo yo yo mando mando un nodo mando un de, de tipo contacto con los ambos nombre email asunto y el mensaje vamos a poner nombre vamos a poner Gabriel email vamos a poner gabriel.com asunto Grupo DrupalCamp y el mensaje hola cómo estás Ok, vamos, se acaba de enviar, bueno, no, no creo que se, no se vio por acá, pero me, sale una, me salió una, una notificación de que el mensaje que está enviado y está ahorita alojado dentro de mí. Vamos a ver el endpoint. A ver, nuestro endpoint está aquí. Yo creé una vista que nos permite administrar los mensajes de contacto que se reciben como pues podemos ver que aquí tenemos, pero le, le, le, le hago más, le hago como que para que no se puedan ver. Ahí pueden ver. Perfecto. Si ven, aquí estamos en la, en la cuenta Gabriel, que es prácticamente el mensaje que mandamos desde nuestro de, de, de teléfono hasta el enlace. Aquí tenemos bien el nombre, tenemos el, el único que vamos a mandar, tenemos el asunto y tenemos el cuerpo del de, de, de mensaje. A ver, entonces, con esto quedaría, bueno, esto ya terminaría, con esto termina la, la, la demostración. Y... Y... y ya, y conclusiones. Bueno, ¿qué obtenemos como conclusiones a partir de, a partir de, esta, de esta mezcla entre, entre Drupal con Drupal? Del lado de Drupal, tenemos, o sea, habida, perdón. Ahorita está de moda crear, crear como que el dispositivo de Drupal funcione también como, como un ejemplo. Esto es, una, esto es una excelente oportunidad para poder para integrar Drupal con muchas plataformas. No, no necesariamente Ionic, sino también cualquier otra plataforma que, que te permita, que, que permita decidir peticiones HTTP y que, y que, te, y que te permita mandarlas. Eso también le permite a, a los developers de Drupal abrirse un poco más, expandir un, expandir un poco más su, su campo de acción y no limitarse solamente a las opciones que, que provee Google. Y, y por el lado de, de Ionic, aunque ya tiene sus, sus tres años de estar dentro de la comunidad, es una plataforma muy sólida que permite muy buenas soluciones para lo que tú necesitas, utiliza le saca le saca el jugo a las, le saca el jugo a las, a las plataformas en lo que sería cuestión de rendimiento y, y eso no sé, es una muy buena alternativa para poder realizar tu, tu aplicación eso sería todo les agradezco tantísima su atención si tienen alguna pregunta háganme saber A la una. A la una? ¿Utilizas Angular en ese proyecto que encontraste? Sí. Claro. Todo, o sea, todo, todo proyecto en Ionic utiliza Angular por debajo. Como, como te expliqué, yo utilicé, utilicé engine models para poder obtener la información que, que, que, el, que se almacena en, en los forms en, en la aplicación. Prácticamente solamente poner un, un engine model en el tag, en el tar, en el, tar, en el, tar, en el tar, y tú con eso puedes, puedes obtener información dentro del de port. El, el formulario es, es de angular mismo, no es parte del port de Drupal. El formulario que creaste para enviar la petición. Ya, como, como te dije, bueno, del lado de Drupal, o sea, tú dices el eh, mensaje de contacto, ¿no es ¿Sí? cierto? No, el formulario en sí, la creación del formulario. ¿A qué te refieres un formulario? O sea, cuando tú enviaste la petición, cuando enviaste hola, mi nombre es... ¿Cómo sea, yeah. está? Enviaste, eso te llegó a la base de datos de, de, de Drupal. Exactamente. Sí, o sea, mi pregunta es, ¿cómo creaste el formulario? Si el formulario es parte del core de Drupal o es parte de, de Angular. Mm, voy, a, voy a intentar explicar lo mejor que pueda. ¿Sí? Bueno, para, de parte de Drupal yo lo que hice fue crear un nodo de tipo mensaje de contacto. Con el campo mensaje, con el campo nombre, bla bla bla. ¿Por qué utilicé un nodo y no el, mensaje de, y no el, y no el contact que viene por defecto de Drupal? Porque al utilizar un nodo me da más flexibilidad con lo que yo quiero hacer con el mensaje de contacto. Y, y, y, por, y desde el lado de Ionic solamente hice un binding de, de, de, de los inputs y eso los manté dentro del body al, al http.post, que eso se llega al servidor. Ah, ya, entonces son nodos con campos. Claro, o sea, tú, o sea, tú, puedes, tú puedes utilizar el, eh, tú puedes utilizar el, el, el contacto con el cual, de hecho, o sea, solamente en mi, en mi, en mi, en mi pequeño caso de yo lo, yo lo único que utilicé fue utilizar eh, contenido, o sea, contenido nodes. Tú ya con la de YouTube, tú puedes hacer muchas más cosas con el, con el Red, puedes modificar listas, puedes modificar configuración, obviamente, con, los, con las si tienes los permisos de. Usuario que adecuadas. A la una, a las dos, a las tres. Bueno, muchísimas gracias por la atención.